Raymond Abreu, gerente general de los Toros. Raymond, ya horas faltan para que se cante play ball en la pelota dominicana. Cuéntanos qué tan listo está el equipo de los Toros para empezar a competir. Sí, hasta el día de hoy estamos bastante satisfechos con el trabajo que han hecho los muchachos. Eh, ellos se han todo integrado temprano. y Están verdaderamente enfocados de hacer un buen trabajo desde el primer día. ¿En qué se estará apoyando los Toros para dar la batalla a esta temporada? Vamos a ir a lo básico del juego. Lo que es el, el picheo y, y la defensa. Eh, ahí tú le vas a ligar un poquito de la eh, eh, y Ahí vamos a ver si hacemos un equipo competitivo, con esa fórmula más o menos. No me tiene que dar un line que estaría dando de Intrainer para ese día inaugural, pero por lo menos algunos nombres de figuras que podrían estar ya en el roster de la primera semana. Bueno, eh, tenemos casi todos los muchachos integrados aquí. Eh, Ahora mismo estamos viendo a un felipe cogiendo un turno, eh, tenemos nosotros a Jacob Wilson, tenemos a Sean Murphy, tenemos a Dom Smith, eh, está Jorge Mateo, Christian Adames, Rubén Sosa, está Valdespín, eh, también está Pujos que va a ser una sensación este año, tremendo eh, prospecto, eh, Jesús Sánchez, eh, está también nuestro primera, primer pick este año del de draft, eh, Brujan, también hay un muchacho también que cogimos en el draft eh, con el nombre de Samuel Castro, que ha hecho tremendo trabajo. Eh, en Spring en eh, hay muchos muchachos eh, desde el primer día que uno puede arrancarse la cabeza y decir a quién yo voy a poner a jugar. Y parte de la rotación abridora, ¿quiénes le estarían con, eh, componiendo? Bueno, tenemos el, el, la, el veteranísimo eh, Valdés, eh, tenemos también nosotros a Ángel Castro. Tenemos a los importados que contratamos, eh, Tyler Epler, también está eh, Obi, que está con nosotros también, está Rollins. Eh, hay un grupo de muchachos que de verdad, eh, y también tú le sumas a Henry Mejía, que ha sido un caballo de, de Troya aquí el eh, primer día, eh, bajándose eh, tanto eh, con sus eh, lanzamientos y, y entrenamientos. Eh, de Verdaderamente de tenemos una buena química eh, con los grupos que tenemos aquí eh, en el terreno. ¿Qué le tienes que decir para la fanaticada de la romana que ya debe empezar a darse cita desde sábado 13? Estamos cumpliendo con lo prometido. Se, está, se ha trabajado bastante fuerte el grupo de, de operaciones de béisbol. Incansable eh, esos muchachos eh, por la mañana, hasta por la noche. Eh, de verdad, eh, estamos aquí para ustedes. Esperemos contar con el apoyo de ustedes el sábado 13 de octubre para que vean un equipo de la romana de todo el este, que es el equipo tuyo, eh, apoyándolo. Así que nos vemos pronto. Gracias, Rey.